Se lo he dicho que íbamos a poner ritmo a esta noche de martes y además un ritmo que muchos ya llevamos metido en la cabeza desde el domingo, día de la concha. Y es que esa es la sintonía, la banda sonora de la romería de la Iniesta y también de la concha en ese 9 de septiembre. Y de eso vamos a hablar precisamente hoy, en Tradición 2.0, de aquellos que interpretan esa música y que aprenden a hacerlo. Y le damos ya la bienvenida a Mario Martínez. Mario, muchas eh, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ponemos música y ritmo, ¿no? Y creo que la sintonía más conocida, o una de las más conocidas, es esa, la de la concha. Sí, la verdad es que mejor qué manera de empezar... ...que poniendo esta melodía que a todos nos ha recordado... ...este fin de semana, las grandes fiestas que ha habido... ...y bueno, pues nos sirve de introducción muy buena... ...para lo que hoy vamos a hablar aquí. Y es que, ¿quiénes son aquellos que estábamos viendo que tocaban? Pues lo que hemos visto es un vídeo... ...del canal del consorcio de Fomento Musical... ...en el que se ve a los alumnos de las escuelas de folclore... ...pues su llegada al pueblo de la Iniesta... ...en el día de la romería de la Iniesta allí interpretando la melodía de, de la concha. Veíamos gente muy jovencita. Claro, ahí estaban desde personas mayores que incluso ya han terminado sus, eh, sus enseñanzas ¿no? de, de flor de tamboril hasta niños que empezaban ese año. ¿Niños pequeños de qué edades? Pues entre 8 o 9 años yo creo ya empiezan incluso algunos atreverse a ir por, a la romería y la verdad es que son los más valientes, los que más aguantan y ahí están todo el día sin parar. Y es que hoy queremos hablar precisamente de eso, de los alumnos del de inicio del cole también para las aulas de, de folclore. ¿no? Los más pequeños han vuelto el lunes al, al colegio, esta semana poco a poco lo van a ir haciendo los alumnos de secundaria y bachillerato, los de la universidad también, en breve, y también comienzan las clases en, en las aulas de folclore. Sí, ya estamos poniendo toda la maquinaria en marcha. Y bueno, pues eh, ahora comentaremos cuándo son los periodos de matrícula y ya empieza otra vez, un año más, pues todo este conglomerado eh, de, de escuelas de folclore en Zamora y provincia, pues ya un poco a conformarse, a generar horarios, a generar matrículas. ...para empezar en octubre, pues, este nuevo curso. Bueno, pues Mario, vamos a empezar, sin más dilaciones... ...a ver cuáles son esos eh, espacios, esos lugares... ...donde se puede acudir a clase y, y cómo se pueden informar. Bueno, pues en Zamora, dependientes del Consorcio de Fomento Musical... ...tenemos nueve escuelas de folclore, hasta el día de hoy... Eh, ...la primera que podemos nombrar es una de las más, de más reciente creación... ...que es la Escuela de Sayago, de Villa de Pera... ...situada en el pueblo de Villa de Pera... ...y podemos contar un poco de esta escuela... ...pues que las clases se desarrollarán... ...los sábados eh, por la tarde... ...y los instrumentos, se eh, espera que se dé Flotita Moril... ...y por supuesto también baile tradicional... ...pues para que la gente de, de esa zona de Sayago ...de la comarca, pues pueda acercarse a Villa de Pera... ...a aprender estas dos modalidades... ...tanto baile como Flotita Moril. Uh -huh. Y Villa de Pera no es el único lugar de Sayago ¿no? No, tenemos más, por ejemplo... ...una escuela que ya está consolidada... ...es la escuela de, de Almeida también de esa comarca de Sallago, lógicamente, y estamos viendo algunos datos de ella. Y también eh, las clases en este caso son entre semanas, son los jueves, y las mismas que hemos visto en Vía de peral lo tenemos en Almeida, que son baile tradicional también y flote y tamboril, y de esta manera pues, cubrimos a las personas que puedan ir a lo largo de la semana o a las personas que puedan ir el fin de semana en estos dos sitios que están más o menos cercanos ...pues podrán acudir a, a clases de flauta y de baile. Así que en la comarca de Sayago tienen dos ubicaciones, dos lugares... ...y además entre semana y fin de semana... ...para que no haya excusa para, para aprender música tradicional y folclore... ...y de ahí nos vamos a La Guareña... ...porque las aulas de folclore recorren toda la provincia. Claro, pues hoy este podemos tener abarcadas toda la provincia... Eh, ...yo creo que no habrá nadie que se tenga que desplazar... ...más de unos 30 kilómetros para poder acudir a unas clases de folclore... ...y la verdad es que eso es muy interesante porque actualmente... Poco a poco estamos teniendo mejores infraestructuras y con 20 minutos, 30 minutos de coche pues podemos disfrutar uh -huh. del folclore. Y en este caso, pues como bien has comentado, nos iríamos al Valle del Guareña, en este caso ubicada en Fuentes Auco, los viernes por la tarde. Y aquí pues, bueno, tenemos más especialidades como pueden ser dulzaina, flotita moril, percusión, baile tradicional. Y recientemente también se han incorporado pues, castañolas y pandereta para que bueno, pues haya un galimatías de... ...de distintos instrumentos, de distintas versiones... E ...incluso gente no solo va a una especialidad... ...sino se matricula en más de una... ...y ya pasa toda la tarde con nosotros... ...en este caso los viernes... ...en Guareña, en Fuentes Aú. Uh -huh. Y de, del sur de la provincia... ...nos vamos ahora hacia casi el norte, ¿no? Sí, estamos pegando saltos a lo largo de la provincia... Nos vamos ya a una escuela que ya llevaba mucho tiempo consolidada en distintos pueblos, como podemos ver, pues ha estado en, actualmente en Camarzana de Tera, ha estado en Santa de Vidriales, Cuba de Benavente, bueno, ha ido pasando por distintos pueblos, también un poco para acercar a cada uno de ellos todo esto de las, eh, de las escuelas de folclore, y en este caso, bueno, ahora ha afincada en Camarzana de Tera, y la escuela de Valles del Tera, que la soporta Eco de los Valles, la asociación Eco de los Valles, pues tiene sus clases el, el sábado y lo mismo, pues tenemos multitud de especialidades como son gaita de folle, dulzaina percusión, incluso aquí también vemos una nueva que es guitarra que bueno, la gente la, la demandó y en este caso pues se puede instaurar la especialidad de guitarra para que la gente pues hombre también viera no solo ese folclore más, más puro, más tradicional sino también nuevas formas de, de hacer ese folclore o quizá otros repertorios más, mm. más modernos. Quedan todavía cinco... ...cinco escuelas más que ir repasando... ...pero Mario quería hacer una pausa... ...porque se estarán preguntando en casa... ...¿qué estamos viendo en, en imágenes?... ...y es que son precisamente esos enlaces... ...que se pueden encontrar en internet... ...de cada una de las escuelas ¿verdad? Eso es, lo que estamos viendo son una serie de pantallazos... ...de, de, las, de la página del consorcio de Fomento Musical... ...dentro del apartado de Escuelas de Folclores... ...donde la gente va a poder encontrar pues toda esa información sobre las escuelas, horarios, formas de contacto y ahora cuando ya se empiece a hacer el calendario de matriculaciones pues también podrán ver eh, cuándo se matricula, los lugares y en qué especialidades va a haber este año a la oferta de todo uh -huh. el público. Así que allí van a poder encontrar la información pues todos los días de la semana, 24 horas. ...del día, vamos a seguir, estábamos en Valles del Tera... ...pero en Sanabria también hay, hay escuela... ...no sé si con la misma tradición, con, con la misma... ...ya ese mismo bagaje... ...sí, la verdad es que en Sanabria no deja de ser una comarca... ...en la que las tradiciones se han sabido conservar muy bien... ...y como no, pues también la escuela... ...que en este caso está en Puebla de Sanabria... ...lleva ya muchos años, instaurada allí... ...y la verdad es que pues cuenta con muchos alumnos... ...que además saben vivir muy de cerca esa tradición... ...sobre todo de la Gaita de Fole, de la zona sanabresa... ...pues bueno... ...están, por decirlo así, como en casa... ...y bueno, aquí nos encontramos por lo mismo... está de fole, baile tradicional... La especialidad no solo de percusión... ...en el que podemos ver redoblante y tambor... ...sino de tambor tradicional, sanabres ...por supuesto pandereta... ...incluso lenguaje musical y guitarra... ...que bueno, ya es una forma un poquito más... digamos lo profesional o profesionalizada... ...también de ver este folclore... ...con estas dos materias que ya vienen de enseñanzas... ...como el conservatorio... ...y sean capaces de instaurarse dentro de las escuelas de folclore. De, de ahí a la zona de Aliste y Trasos Montes. Eso es, nos vamos a una escuela... ...que ya esta escuela viene fundada desde el año 91... ...puede ser junto con la de Zamora... ...una de las más antiguas... ...soportada por la Asociación aulas de Música de Aliste y Trasos Montes... ...que aparte pues bueno, tiene un grupo con el que actúan por ahí... ...recientemente estuve con ellos... ...compartiendo una, una jornada ¿no? de actuaciones... ...y bueno, aquí por ejemplo también esta escuela afincada en, en Trabazos, bueno, nos encontramos con gaita de fole, dulzaina, aina, morir morir, percusión, baile, guitarra y también vemos aquí una especialidad no nueva, sino no ya lleva mucho tiempo, pero bueno, sí que es la única escuela que la ha instaurado, va una profesora portuguesa, anteriormente estuvo otro profesor portugués y aquí los alumnos también pueden disfrutar de la asignatura de la que van a ver clarinetes, saxofón, etcétera y bueno, pues también hacen sus, sus pinitos con estos instrumentos, también sobre repertorios tradicionales, como no. Uh -huh. Y desde Tierras de Alispe nos vamos a Tierras de Tábara, que allí sí. también hay, hay escuela. Hay escuela. También ha ido esta escuela instalando nuevos, nuevos instrumentos. Aquí, por ejemplo, nos encontramos con lo mismo, flauta, dulzaina, gaita de fole. Y a mayores, como ya habíamos comentado hace una semana, habíamos visto las danzas de palos. En este caso, en Tábara, eh, tienen danza de palos y han sabido también... ...introducirla dentro de la escuela de tal manera que la gente aparte de aprender baile tradicional... ...las típicas jotas, los charros, eh, los corridos, etcétera... ...pues van a tener también una especialidad que es la de danza de paloteo... ...en la que gente no solo incluida dentro de la danza que ya vayan habitualmente... ...sino niños mayores que quieran conocer un poquito más de la danza de paloteo... ...dentro de la escuela de folclore van a poder disfrutar de, de esta enseñanza. Así que casi todas las, o yo creo que todas las escuelas... ...también buscan enseñar eh, esa parte más eh, tradicional de su comarca, ¿no? Claro, evidentemente cada una de las escuelas intenta centrarse un poquito... ...en los repertorios de, de cada una de las comarcas. Tenemos que darnos cuenta que no solo tenemos alumnos que estén afincados o que vivan habitualmente, gente mayor, que sea siempre de la tierra, uh -huh. sino también tenemos esa gente, sobre todo las escuelas que se desarrollan los fines de semana, gente que viene de fuera, incluso de otras provincias, pero que tiene algún vínculo con, con la población o con la comarca. Y la verdad es que siempre se intenta pues, que, aparte de estos repertorios genéricos de toda la provincia, pues conozcan un poquito más tanto los bailes, las músicas o las canciones de, de su propia comarca y bueno, pues, se sienten identificados con lo que sus abuelos o sus padres conocieron ...y ellos es, a través de este proceso de escuelas pues también, también conozcan. Nos quedan dos escuelas, Fermoselle y, y Zamora. Eso es. nos vamos otra vez a Sayago, en este caso casi al sur... ...casi nos salimos de la provincia de Zamora para Fermoselle... ...para una escuela que también tiene mucha, mucha tradición... ...además allí la soporta una asociación de tamborileros... ...pues que habitualmente eh, realiza sus actuaciones... ...por tanto el frente de tamboril es un instrumento muy identificado... ...dentro de Fermoselle... ...y alrededores... ...y también en esta escuela pues nos vamos a encontrar con gaita de fole... ...percusión, baile tradicional... ...por supuesto flauta y tamboril... ...y bueno pues no solo la flauta sino ese, esos más instrumentos ¿no?... ...que tenemos incluso el baile... ...pues también lo podemos disfrutar en la localidad de Fermoselle... ...y bueno habitualmente son los, los propios alumnos los que... ...pues en las fiestas de Fermoselle o en, o en días señalados salen a la calle pues, a mostrar esos conocimientos que, que poco a poco han ido adquiriendo dentro de las escuelas. Uh -huh. Mario, ¿cómo son las clases? Nos queda ver el caso de, de Zamora, la información. Si quieres, damos esa y explicamos también cómo son las clases para aquellos que estén interesados en, en apuntarse. Muy bien, pues en eh, la escuela de Zamora, ahora recientemente veremos el, el, la pantallazo de, de la escuela de Zamora, pues eh, puede ser un poco, digamos, la, la matriz de las escuelas. Eh, en este caso, las, dentro de Zamora, las clases se desarrollan de lunes a jueves, dos días a la semana, bien lunes y miércoles o martes y jueves, y los alumnos pues, pueden asistir a todas estas especialidades que ya hemos comentado, gaita de fole, dulzaina, flotita y tamboril, percusión, pandereta y canto, y castañuelas, en otras escuelas, por ejemplo, esto nos lo encontramos junto. en este caso nos lo vamos a encontrar separado, eh, separado pandereta y, y castañuelas, lenguaje musical, y bueno, pues eh, en este caso, hemos, como hemos comentado, dos clases, lunes y miércoles o martes y jueves. Y a mayores, pues los alumnos también pueden, por ejemplo, asistir al lenguaje musical, en el que van a ver esas nociones básicas de música que les van a ayudar en, en el desarrollo de las partituras de los distintos instrumentos. En el resto de escuelas de la provincia van a ser un día a la semana, jueves, viernes o sábado. Y bueno, pues eh, también es una forma de acercar el folclore. Evidentemente, la gente que se desplaza desde fuera, como ya hemos dicho, pues no puede asistir dos días a la semana, pues bueno, se suele concentrar en esos días de fin de semana en el que la gente que no es propia de la población, pues también puede disfrutar de las, de las escuelas de folclore. Ahora vamos a intentar explicar brevemente cómo son las clases, es mucha teoría y entonces dices, madre mía, y si yo no sé nada de música, ¿cómo aprendo a tocar un instrumento? ¿O, o esto es como el caminar que se aprende andando? Hombre, hay gente que le cuesta un poquito más, gente que le cuesta un poquito menos. Por supuesto, siempre se hacen unas clases totalmente asequibles a, a, a las personas que vayan. Y bueno, pues siempre con el apoyo de una partitura, que no es imprescindible saber de música, pues enseña, por supuesto, en primero de los distintos instrumentos vamos a enseñar pues, esa técnica que sirve para tocar el instrumento, esas pequeñas nociones básicas, eh, pues tanto de construcción del instrumento como de forma de hacerlo sonar, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eh, siempre apoyados en la música... Por ejemplo, estamos viendo los periodos de matriculación, mientras contamos uh -huh. esto, la gente puede coger lápiz y papel para, uh -huh. para apuntarlos en la escuela de Zamora. Pues bueno, como comentaba, eh, siempre para las personas que sepan un poquito de música va a ser un apoyo a la partitura, pero para aquellas personas que no tengan conocimientos o nociones musicales, pues siempre se le acerca el instrumento de una forma mucho más eh, didáctica, más pedagógica, para que por supuesto cualquier persona pueda, pueda aprender a tocar. ...porque ir los instrumentos... ...pandereta, castañolas, etcétera, etcétera... Uh -huh. ...así que... ...no hay que tener miedo... ...solo hay que tener muchas ganas... ...¿Límite de edad? Eh, ...por ejemplo para flauta, y tamboril y percusión... ...que son los instrumentos un poquito más asequibles... ...que menos capacidad de aire hacen falta... ...a partir de 8 años... ...para lo que son gaita de fole, dulzaina, etcétera... ...ya necesitamos tener más cantidad de aire... ...y se empieza, nos empezamos a matricular a partir de 10 años... ...aunque bueno, como todo siempre... Eh, ...habrá algún, eh, algún crío con 10 años... porque pues, todavía... Uh -huh. Eh, anda un poquito justo para la flauta o para la dulzaina, sí. pero bueno, siempre se intenta que acercar lo más posible los instrumentos, tanto a la gente pequeña como a la gente mayor. Muchas veces son los pequeños los que dicen a los mayores oye, estate más atento, que quiero yo aprender? Y bueno, pues por suerte podemos contar con esa influencia de las personas mayores y de las personas pequeñas y la verdad es que son unas clases maravillosas en las que unos aprenden de otros. Bueno, pues seguiremos muy pendientes. Y para los que quieran seguir informándose, como hemos dicho, que el folclore está en Internet, gracias a la, al 2.0, la tradición está en el 2.0 en Internet, pues ahí tienen la información. Y, y que vayan ya intentando, bueno, pues eso, informarse, preguntar en, en el consorcio... ...de fomento musical, donde ellos se pueden apuntar, matricularse... ...y allí les informa también para que, que no pierdan nota... ...Mario, pues muchas gracias... ...gracias a vosotros... ...bueno, la semana que viene más... ...pero antes, Mario, nos vamos a despedir... ...y con qué nos vamos a despedir... ...bueno, pues nos vamos a despedir eh, con un vídeo de una clausura... ...de la Escuela de Folclore... Eh, ...dentro de las clases que se desarrollan en la Escuela de Folclore... ...hay, algunas, eh, hay unas especiales... ...para aquellos eh, profesores de la escuela o alumnos... ...que demuestran ciertas eh, aptitudes que llamamos conjuntos instrumentales, y en este caso vamos a ver cómo el conjunto instrumental, o dos alumnos del conjunto instrumental de Gaita, pues, eh, van a tocar una serie de, de canciones, y en este caso hicimos una prueba, una especie de ensemble con algunos de distintos niveles de percusión, combinando distintos instrumentos, y bueno, vamos a ver una cosa curiosa que se sale un poco de lo habitual, cómo distintos alumnos de los distintos niveles van a conseguir hacer una polirritmia, en este caso sobre unos valses, si no me equivoco, y bueno, una cosa bastante, bastante curiosa. Bueno Mario, pues muchas gracias por eh, también darnos esta información y ayudarnos a entender más el folclore. Con los valses de Río Manzanas, con esa puesta en escena de los alumnos de las escuelas de folclore, esa práctica para que vean que también es práctica la música tradicional, nos despedimos de esta sesión de momento para continuar con más cosas en este programa.